los desarrolladores siempre han estado rebalándose a la cabeza para poder daros toda la realidad y emular la realidad de una manera pero llegó un punto en el que se pararon a pensar este es el tope hasta aquí es donde podemos llegar y entonces se acordaron de que había un viejo dicho que se llama la ley de okan y encontraron que lo más sencillo está la realidad. Bien amigos, yo soy ToxGamer, bienvenidos a Toxic Game Channel. Antes de nada, denle las felicitaciones a Lucas Melo, que es el creador de este bonito tren. Eh, creo que la mujer del principio se parece a la de Starfield. No sé, ahí lo dejo. Solamente para PC y para Xbox, evidentemente. Una de las cosas más interesantes que han ocurrido esta semana dentro del mundo de los videojuegos, o mejor dicho, dentro del mundo de la creación de los videojuegos, es un vídeo que nos ha aportado Alexander Spindler que dicho así a lo mejor no lo conocéis, ahora lo conoce 46.600 personas eh, es prácticamente un crack dentro de, del mundo del desarrollo de videojuegos eh, no se sabe dónde trabaja, si trabaja para alguna compañía o no pero desde luego sus técnicas han hecho que nos planteemos realmente si es lícita o no la idea de cuantos más K, 4K, 1080p, e eh, eh, hiperrealista, hecho con el Unreal 5... Eh, bien, todo lo que hemos visto antes está hecho con el Unreal 5, es el futuro. Pero voy a ir más allá. ¿Qué tal si os dijera que el futuro no está en los 4K, sino en los 240p? Diríais... ¿Otra vez está diciendo locuras este hombre? Bien, el ojo humano solamente distingue eh, los objetos, las cosas, a partir de 16 por 16. Ese es el mínimo, el umbral el mínimo de calidad de imagen con el que un ojo puede distinguir realmente lo que está viendo y aquí añadimos una herramienta que es el... bueno y aquí es donde entra la herramienta found four days no sé si lo he dicho bien pero por si acaso lo dejo aquí escrito, es decir bajar la calidad de la imagen a 240p y diréis, bueno y para qué bueno pues como en las películas eh, se intenta engañar al ojo humano y se consigue También en los videojuegos está ocurriendo Prácticamente lo mismo Y como veis hay técnicas o herramientas Que están implementando Que están haciendo que cada vez Estos mundos realistas Den hasta miedo Sí, miedo ¿Alguien ha escuchado alguna vez eh, El valle del miedo? El valle del terror, el valle del silencio El valle del terror o el valle del silencio Como lo queráis llamar Es simplemente cuando ves un objeto O una persona que es eh, reproducida por un ordenador que interactúa contigo, pero de una forma tan antinatural eh, que sí, da un poquito de grima, la verdad, da un poquito de grima, lo que resulta rechazo. Lo que causa realmente es rechazo porque eh, nuestro cerebro ve que es algo que no es eh, realmente humano ...pero que intenta fingir que es humano... ...por lo tanto nuestro cerebro nos dice... ...cuidadito que este es un lobo disfrazado de oveja... ...puede que nuestro cerebro sea básico... ...pero esa es nuestra manera de distinguir... ...si algo es real o no es real... ...cómo hackear entonces esa realidad que tú conoces... ...y ponerla a, al ojo de pez... ...vamos a entrar en un GoPro... Eh, ...supuestamente GoPro en realidad... Eh, ...lo que vais a ver eh, lo voy a comentar mientras los detalles uh, mientras lo, lo veis. vamos a ver el vídeo de alexander spindler que desde luego no tiene el desperdicio vale bien aquí estamos empezamos bien ¿eh? <risa> bueno vamos a ver bien os estáis dando cuenta de los detalles yo voy a poner el vídeo varias veces para que podáis ver esas dos balas que esos dos casquillos que han quedado ahí por ejemplo que demuestran que realmente estamos en un videojuego realmente estamos en un videojuego señores esto no es una partida de ice off con tus amigos en un lugar abandonado no aquí es como si alguien llevara una gopro bueno pues mmm, básicamente atada en el pecho como básicamente eh, así es como se vende go Cam, eh. nivel de detalles eh, estáis fijando realmente en los detalles os parece que son vamos a decirlo claramente que son hiperrealistas bueno pues la respuesta yo creo que que solamente con contemplarlo ya tenemos un sí no y esto a que me recuerda, os acordáis cuando el, el juego Ride 4 el de conducir motos ese que mágicamente redescubrió toda la comunidad gamer hace bien poco prácticamente este año aunque en realidad es del año 2020 es de noviembre de 2020 cuando salió el juego sacó pecho de gráficos para la playstation 5 a decir oh, somos los mejores mira qué pedazo de gráficos os mintieron antes y os vuelven a mentir pero me gusta esta mentira hay mentiras que están bien porque al final qué es lo que han o mejor dicho qué es lo que ha hecho alexander alexander ha hecho todo un trabajo eh, con Varios voluntarios, aquí dice por ejemplo, hubo 28 observadores ingenuos, es decir, que no saben eh, nada, con edades comprendidas entre 18 y 40 años, que participaron en el experimento de reconocimiento de escenas. Para que os 14 por un lado, para los de color, 14 para el otro lado, para las escalas de grises. Eh, dándoles imágenes con proporciones de 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, 64x64, o 128x128 píceres. Así fue como descubrieron que el ojo humano a los 16x16 píceres no lo bajes más, no bajes más de 16x16 no vayas por 4x4 ni por 8x8 porque no van a ver nada. A duras penas con 16x16 ven algo. Así que imaginaos, estoy poniendo aquí una imagen de lo que sería el 16x16. Bueno, antes que nada quiero decir que los trabajos de Melo y Alexander, o oh, no sé si son la misma persona. No, me lo dejáis en la caja de comentarios me encantaría conocerlos y poder hablar con ellos aunque sea en inglés no importa me encanta el trabajo que va detrás ya sabéis eh, si os gusta este vídeo eh, suscribiros darle a comentar yo voy a responder siempre eh, el 15 de noviembre se confirmó en somos xbox que eh, Apple TV y Apple Music eh, llegarían como beneficio para el Game Pass Ultimate. Esto lo digo porque ya me parece que la noticia ya se dio, pero damos las noticias, pero no, no hay una gran repercusión, por lo menos aquí en España. En, en Playstation Andia <ríe> y entonces es normal, pero en otros lados seguro que tendréis a bien todavía ver que, que sí, que el 15 de noviembre es decir, que ya podéis estar eh, si tenéis el Game Pass Ultimate, que tenéis que tener el Game Pass Ultimate para poder tener ese beneficio de eh, en forma de membresía durante tres meses. Yo lo voy a utilizar ya nada más que para probar el apple tv a ver qué es lo que tienen lo mismo me pongo a ver una serie o algo no lo sé pero lo voy a probar y luego el apple music y luego el multiversus mv pack drop 2 ahí lo tenéis ¿Qué os ha parecido el vídeo de hoy? Eh, la tecnología que están utilizando para hacer que un juego sea más realista. Y en todo caso de hacer una reflexión es simplemente recordar que por muy realista que pueda ser un juego, puede ser el juego más aburrido del mundo. Eh, pero es un anhelo desde luego por parte de los desarrolladores emular al 100% la realidad. Otros, sin embargo, eh, no les importa hacer juegos eh, retros, juegos que muy por el contrario tienen ese halo a los años 90 a los años 80 y hacen juegos de ese estilo y por cierto no se le da nada mal la verdad es que hay bastantes estilos de dibujado no en diferentes juegos no es lo mismo un fortnite que un aplaquetales requiem ni es igual un aplaquetales requiem que el god of war ni el god of war es igual que el fifa 2023 que por cierto todavía no lo he visto y así uno tras otro. Ya, lo digo que no lo he visto porque me encanta ver las caras, que es, digamos, en verdad lo único que, que, que se fija uno. Por cierto, el FIFA tampoco se va a llamar FIFA ya a partir de ahora. Este es el último FIFA, FIFA 2023, os lo recuerdo, porque creo que va a cambiar por un nombre y no me acuerdo exactamente cuál es el nombre. Así que sí. si os ha gustado el vídeo, por supuesto, dadle que me gusta, compartirlo a todo el mundo para que estemos atentos y cada vez vayamos formando una comunidad más y más grande, pero de categoría, de gente que le gusta realmente la tecnología y que le gusta realmente los videojuegos. Así que nos vemos, yo soy Tox Gamer para Toxic Game Channel, hasta la próxima amigos.